Y bueno, ¿cómo es esto es otro episodio de Anime Rocks. Yo soy Chris y yo soy Rono y es mentira, no es Chris. <ríe> Como ya vieron hoy no está Chris, no vino, nos puso mil excusas, pero bueno, no importa que seguimos el show. Eso sí, estoy un poco triste, estoy afectado por el hecho que no haya venido, así que inspirado en ese sentimiento he decidido hablar de nueve momentos tristísimos del anime en la historia de Rono. Para empezar este video, Codomos, básicamente primero quiero agradecer a mis compañeros del trabajo que me ayudaron hoy con en el chat, un par de eh, temas, hay una votación que tuvimos rápida sobre los momentos tristísimos del anime, entonces básicamente este top que les voy a dar va a ser los primeros cuatro, fue más que todo votación popular y después los cinco primeros van a ser los de preferencia mía entonces vamos a empezar con este top y bueno pibe solo para indicarle que en este video vamos a meter un montón de spoiler como la copa de argentina y bueno la posición número 9 empezamos este top con una serie que tiene como 2 millones de episodios muy querida por todos One Piece sabemos que tiene historias tristísimas con todos sus personajes y todos pero en especial en Anime Rocks que queremos recalcar una y es la de Robin. Básicamente Robin tiene una historia triste donde toda su vida ha sido perseguida por el gobierno. Poco una buena suerte de encontrar a Luffy, este hermoso personaje que la ayuda y la apoya. Va atrapada y está a punto de ser ejecutada pero sus amigos llegan a salvarla. Ella desesperadamente pide ayuda. Y básicamente es salvada por los nakamas, por de, Luffy y sus amigos. Posición número 9, momento tristísimo, historia de Robin. Posición número 8, aquí tenemos una serie excelente, recomendada para todos. Ya todo el mundo la tuvo que haber visto en este momento, Full Metal Alchemist. Tenemos básicamente dos niños genios de la alquimia que desde pequeños ya están ahí traveseando, haciendo todas sus cosas. Sin embargo, les ocurre una terrible tragedia a su madre... Muere inesperadamente. Desesperadamente, ellos intentan revivirlos utilizando la alquimia, la única cosa que no debería hacer un alquimista. Y como era de esperarse, todo sale muy mal ahí. El resultado es una cosa asquerosa, una cosa terrible. Y de hecho, trae consecuencias fatales para ellos. En vez de revivir a la pobre madre, les terminó viendo pésimo. Número 8, un metal alquimista. Número 7, tenemos. Otro de los animes más queridos por toda la gente, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la gente que escogió esta Sin embargo, bueno, mucha gente de verdad le afectó al parecer, es la muerte de uno de los personajes de Death Note L El investigador L, que bueno a mí en lo personal no me importó, no era fan de L Yo siempre apoyé a Kira hasta el último día de su vida, eh, sin duda alguna fue una de las muertes que más afectó a la gente y por eso se lleva a la posición número 7 posición número 6 aquí tenemos un anime que ya todos vieron Dragon Ball Z si no lo han visto eh, por favor cierren el video en este momento no me interesa que me sigan viendo el punto es que vamos a dividir dos momentos tristes de Dragon Ball Z el primero en Dragon Ball Z, la parte de Majin Buu con Vegeta. Tenemos a Vegeta haciendo un sacrificio. Él abraza a su hijo, dice chao, básicamente. Y se sacrifica con tal de matar a Majin Buu, lo cual fue en vano. Pero sin embargo fue un acto noble de este orgulloso guerrero. Y el segundo momento triste que vamos a mencionar es básicamente el de Dragon Ball GT. A muchos no les gustó Dragon Ball GT. Tienen sus motivos, es entendible, pero el final de Dragon Ball GT, o cómo en el tenlon, eso de verdad que. ¡Wow! A mí en lo, en lo personal me afectó muchísimo, fue algo de verdad tristísimo, de verdad súper nostálgico, o saber que uno empezó ahí desde que hubo un, un colomito ahí, cuando acosaba sin culpa a Bulma y todo, y después se convirtió en un super guerrero poderoso y toda la madre entera. Y ese que en ese momento era el final de la serie, de verdad que causó mucha nostalgia Un par de lágrimas se escaparon en ese momento puntos es que estos dos momentos de verdad que le llegaron al corazón a todo el mundo Por eso se lleva a la posición número 6 Llegamos a la posición número 5, ahora sí empieza lo bueno del top Esas son las que yo escogí personalmente Número 5, Shingeki no Hyojin Super serie, ya también todo el mundo la tuvo que haber visto Super recomendada, excelente historia y les doy un ejemplo, nada más imagínense que ustedes están así chilling en su casa, tranquilos, y de repente entra un, un gigante más y se le moncha la mama, ¿me entiendes? O sea, eso de verdad que es algo que te, te pega, te, te, te pega duro, y eso es exactamente lo que le pasó al nuestro personaje principal, Eren, en esta serie. En el primer episodio, trágicamente su madre muere comida por un... Gigante, es algo espantoso y te, te, te agarra, te agarra la serie de una vez porque usted quiere ver cómo esa semana se venga, aunque al final le va pésimo, pero bueno, y vamos a hacer un 1.2, momento triste de Shineki no Kyojin Más adelante en la historia, cuando salen a hacer una exploración, ya las, las tropas de reconocimiento, que son geniales, eh, tenemos el escuadrón del capitán Levi o Levi, como le quieran decir, y les va como el... Terribles, este, los matan a todos, todos, todos mueren, Dios mío santo, y es una escena de verdad súper triste ver cómo esos cuerpos quedaron ahí hechos. Es algo terrible también de ver. Entonces, estos dos, de verdad que momentos súper conmovedores de la serie, estoy seguro que piensan igual. Entonces, un minuto de silencio por ellos. Número 4 ahora, vamos con el 4: Naruto. Excelente serie. Ya sabemos que Naruto tiene un montón de momentos tristes. Se murió... Se murió... Y se murió la tía del... Más, se murió... Se murió todo el mundo. Se murió... Pero yo no he visto eso. Todo me lo han spoilereado. Entonces yo voy a decir la parte que a mí me pareció triste. Y es el Naruto pequeño. las La parte de las peleas donde tienen que matarse entre ellos los pobres Kodomo Ninja. Y Rogli le toca pelear contra el arenoso de Gara Y bueno, después de un gran despliegue de poder de Rockley Es increíble, es una pelea de mis favoritas El pobre Rockley que a puro esfuerzo y sudor ha entrenado toda su vida Y llega a ese maíz, lo paraliza En ese momento la serie todos pensaban que hermano no iba a volver a pelear más Eso es extremadamente triste Pero por dicha después lo logra Sin embargo en ese momento me afectó mucho pensar en que Rogli no iba a poder volver a pelear ahí con sus moletitas Número 4 Posición número 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Tengan lagan, mae. Todos aman ese carajo anime también y si no lo han visto les voy a hacer un spoiler horrible así que... Mae, el episodio 8 es la cosa más fea que ustedes van a ver en la vida, ¿me entiendes? O sea, ustedes van a, van a llorar. Van a llorar desconsoladamente, va a ser algo espantoso, traumatizante. Camina, mae, el personaje más carismático, sexy, hermoso y apuntando al cielo y todo, mae, ¡Se muere! Se muere trágicamente, nadie esperaba esa muerte, pero sí, se muere y es algo espantoso. Odio recordar ese momento porque fue horrible, fue de verdad horrible. Camina en paz, descansa, donde quiera que estés. Súper recomendada también, espero que la vean. Número 3. Número 2. Pokémon, man. esta es mi serie, esta es de lo que yo hablo. This, this, is, this is my thing, this, this is what I do. Eso es lo que yo hago, Pokémon, man, Pokémon, todo el mundo vio Pokémon, Ash era un imbécil, a Ash le encanta hacerlo, a, hacerlo sufrir a uno Ash, el man dice, man, estoy muy feliz viéndome atropellar Pokémon es decir, que voy a regalar uno Y sí, eso es lo que pasa haciendo todo el estúpido anime, el punto es que sí, se fue Charizard, se fue Primate, se fue, eh, todos, todos se fueron, todos se fueron, man Pero hay uno en especial, man, que desde que, desde que empieza el episodio ya, ya te están diciendo, man, vas a llorar viendo esta barra se va a ir mal. Bye bye, Botherfree. Eso, eso es así como la la la la la, la esencia de lo triste, la, todas las cosas feas juntas, de verdad horrible, es algo espantoso. El Botherfree de Ash se va a parecer con un Botherfree como Trubbzy, porque el también estaba rarísimo, super trucho era ese ese. El punto es que es un momento tristísimo, super melancólico, más Ash atrapó a ese Caterpie con toda la Man, fue el primer Pokémon que atrapó a Ash. Mae, me, me entiende sí. Me entiende, evolucionó un meta por más, esos más duros, me entiende Evolucionó y se hizo una mariposa Y la dejó ir, algo espantoso Espero que hayan tenido muchos caterpicitos también Momento triste número 2 Y bueno, llegó aquí la parte más Triste de la noche Del día, del momento en que lo estén viendo Esto es lo más triste ya, de verdad Esto es algo espantoso Chigatsu wa Kimi no Uso Una cosa... Ma, hay cosas feas en la vida, ¿me entiendes? O sea, agarre que piense en la cosa más fea que usted se puede imaginar, o sea, la cosa más triste, ¿no? De o sea, niños muriéndose de hambre en África. Agarre unos perritos tiernos recién nacidos de mil muriéndose, ma, los combina. Entonces, tenemos un resultado, una cosa espantosa, atroz. Eso, me multiplícalo por 10. Y cuando el resultado le ha por 10, más, usted va a tener la mitad de lo triste que es esta p serie. Ni siquiera va a hablar. No les voy a spoiler nada, no les voy a decir que es lo triste de esta serie, más va a tener que verla y sufrir conmigo, porque ya estoy harto. Quiero que todos, quiero que todos sufran viendo este anime. Tienen que háganlo. verdad. Si la quiere buscar en español, tu mentira en abril. Si la quiere buscar en inglés, April's Light. Y si la quiere buscar la quiere buscar en españolete, mogollón de mentiras en el cuarto día del mes. Pero bueno, después de todas estas cosas espantosas, tristes que hemos pasado hoy, quiero agradecerles por haber visto este episodio. No seríamos nada sin ustedes. Un saludo para Chris que no vino a trabajar hoy. Y nada más recordarles que compartan el video, muchos likes. Estamos eh, rifando dos muñecas Funko Pop que todavía están ahí pegadillos Vamos a un poquito más para poder rifarlas. Entonces, por favor, ayúdenos con eso. Nos pueden visitar en Facebook. Abajo está la descripción. Antes de irnos los invito a compartir con nosotros los momentos tristes que han pasado con el anime Por favor coméntenlo Déjenos saber qué les ha partido el cocorro así tristemente Nos comentan ahí y vamos a estar pues discutiéndolo Esto ha sido todo por hoy Nos vamos con una frase media triste cursi. no estoy seguro les va a hacer un revoltijo de emociones Yo cierro y me despido Chao yo. 兄貴。